La mayoría de las ranas saltan o caminan por la tierra, pero las ranas ensilladas prefieren saltar mal. Cuando saltan, pierden el equilibrio y caen de cabeza, con las extremidades extendidas. Esto se debe a que su sistema vestibular, el órgano en el oído que regula el equilibrio, es tan pequeño como ellas, por lo que la física que le permite funcionar, falla. En otras ranas diminutas donde este órgano es proporcionalmente grande, no tienen este problema.